Ahora, ahora sí, estamos acá. Bueno, quería contarles que estuvimos cuando terminamos la, la entrevista con Chacal y estu eh, pusimos un tema de él, así que muy lindo. De Domina la Máquina, que se llama Su Último Disco, búsquenlo en YouTube o en Spotify, que está bárbaro. Y yo voy a aprovechar a pasar el chivo de nuestro primer sponsor, Claudia Yurgas, es la señora que está a cargo acá. de la atención al público en el refugio del rock. Y Gracias, les... Clau. Que que nos atiende, está ¿no? Ay, es una divina, la quiero tanto. Gracias que está ahí escuchándonos. Y bueno, pasa el número así. El número de teléfono de Clau le escriben por WhatsApp y ellos preparan su pedido. Es 2254 585804 Bueno, y tienen que estar atentos porque ya ahora voy a presentar nuestro, nuestro entrevistado, pero luego de eso vamos a dar la consigna. Tienen que estar atentos... Eh, porque vamos a dar la consigna para el sorteo, Perdón. para que se lleven la pizza del refugio del rock. Qué rico, una musa. Sí. Viernes por la noche, una musa. Con un, se compran una birrita y terminan el sábado como los dioses. ¿El viernes, Anita? ¿Dónde estás? ¡Oh! <risa> ¿Dónde estás viviendo? <risa> me pasó el otro día también. Me adelanté un día... Era sábado y yo había subido una historia poniendo Qué que era domingo. domingo. Qué lindo el domingo. Cualquiera. Alegrándome el domingo. Una, un video que me ha llegado de mi sobrino. Bueno, ojalá mi mamá me esté escuchando. Te mando un beso más, me esté escuchando. Bueno. <risa> bueno, este <risa> presentemos a Dami, dale, Por favor, por favor, para que, tenga dónde está mi machetito? Acá está mi machetito, bueno. Se cortó, dice Dami, hay que llamarlo de nuevo, problemas técnicos siempre Yo mientras tanto lo voy a ir presentando, él se llama Damián Santi, vive actualmente en Pinamar, es director y dueño de un estudio de danzas acá, muy importante y conocido, eh, también está a cargo de la coreografía, Hace teatro musical para los abuelos en el centro de jubilados, ¿no? Creo que es en el centro de jubilados, da clases. No, las. la clase para, eh, ¿Para es, lo... es municipal, no sé si lo darán ahí o en la terminal vieja, que hay como unas salas que son de cultura de municipios y se utilizan Ya para le vamos a preguntar a él entonces. Es director de la comparsa Tsunami. Hace 12 años que baila, ritmos urbanos, latinos, bueno, etcétera, muchos. Y eh, comedia musical es uno, danza jazz, eh, tiene muchas especialidades. Que ahora, vez. exacto, ahora vamos a, a charlar con él. Es profe de danza jazz, eh, también hizo, cur, hizo cursos, hizo la carrera de coreógrafo. Bueno. Él dirá, ¿qué me va? van a preguntar? Porque están contando. Sí. <risa> sí. <risa> Prepárate, Dami. Bueno, vamos a arrancar. Dami, hola, buenas tardes. ¿Estás por ahí? Acá estoy, hola chicas, escuchando todo, ¿cómo están? Hola, bien. Bien, muchísimas gracias por brindarnos esta entrevista. Por favor, gracias y... a ustedes por, por acordarse de mí también, <risa> qué bueno. Y darte gracias. la bienvenida también. Muchas gracias. Bueno, vamos a arrancar con las preguntas directamente, ¿te parece? Dale, dale, a ver, ¿qué me van a preguntar? Ay, este... <risa> <risa> ya dijeron todo. Lo más lindo viene ahora, Dami, espera. esperá. Ah, bueno... Quiero, mira, estuvimos acá pensando con Mari, queremos que nos cuentes cómo y cuándo fue que decidiste que querías ser bailarín y docente de danza. Uh. <ríe> te vamos mirá, a, re te a, a nos, nos remontamos eh, seguramente a, a un... la infancia. Sí, me encanta. <ríe> eh, que en realidad eh, te voy a contar algo, una anécdota que a mí siempre me daba mucho pudor, mucha vergüenza bailar. Siempre, uh -huh. en, la, en lo que, que respectaba, no sé, fiestas familiares, eh, así en reuniones con, con donde estaba papá y mamá o donde había familia o gente, siempre me daba mucha vergüenza bailar. Sí me anotaba en todo lo que eran, obviamente, los actos de las escuelas eh, para participar en, en todo lo que era chacarera, gato, pericón, uh -huh. todas esas cosas que, obviamente, estaba siempre yo había anotado. ¡Qué lindo, qué bueno! La verdad es que no me imaginé de chico... No, me, nunca me, iba, me hubiese imaginado que iba a ser docente de danza. Eh, de chico aspiraba, no sé, uno cuando es chico quiere ser o veterinario, alguna de estas profesiones que, eh, no sé, no, no, no estaba Si bien me gustaba bailar, no estaba, digamos, asociado a, a un trabajo o a... a o dedicarte. A, que, a una profesión, exacto. A tal dedicarte, cual. claro, sí, sí, o sea, como que era por ahí, seguramente por ahí un hobby, algo que te gustaba, pero jamás imaginaste que... ¿Podías Iba, dedicarte? Exactamente. exactamente. Después, como vos dijiste, a los 12 años, ahí empecé a, a bailar y, y bueno, y no paré hasta ahora. ¿Qué, qué fue una lo que cosa te fue llevando a otra. Claro. ¿Qué fue lo que primero bailaste? mira lo que primero bailé fueron ritmos urbanos, hip hop en ese momento. Eh, la, la, la fui a ver a mi hermana, que en realidad empezó ella, mi hermana que es un poco más chica que yo. Eh, a un estudio eh, allá en Casila. Yo soy de Santa Fe, en ah, Casila, Santa Fe. Y la fui a ver en una de las muestras de fin de año eh, y quedé fascinado, y dije yo también quiero bailar ahí, yo también quiero estar arriba del escenario. Ahí y, se te encendió eh, la chispita, me imagino. Sí, tal cual, tal cual. <ríe> Bien. Y bueno, y ahí al año siguiente arranqué y no paré hasta ahora. Empecé con ritmos urbanos, con hip hop, como te decía, que es hasta el día de hoy que sigo... Bailando este este ritmo, esta danza que eh, lo, lo, me apasiona, digamos. Es algo que lo hago con mucho gusto. Claro. Bueno, y, y esto me lleva a preguntarte, ¿qué sentís cuando bailás? Eh, ¿Qué siento cuando bailo? La verdad es que oh. soy, cuando bailo soy. Creo mm. que soy es, es, esa persona que, que realmente quiero ser siempre, digamos. es Donde estoy eh, totalmente libre... Eh, eh, y despojado de, de cualquier prejuicio de cualquier eh, mochila de, de nada ahí soy esencia digamos cuando bailo soy puro y exclusivamente yo qué lindo, y, completo qué lindo sí porque y pregunta canalizas con el baile canalizas algún tipo no sé de, de sentimiento de, de emoción por ejemplo si estás triste enojado todo todo todo todo de hecho es mi psicólogo, <ríe> muchas veces hago catarsis bailando, sí, sí, por supuesto, uno tiene altibajos en la vida y, eh, y, y eh, es un apoyo y un, digamos, eh, es como te digo, conectás con, con vos mismo y te olvidas de, de todo, te olvidas exactamente de todo, te concentras en uno, se concentra en uno mismo en su interior y empieza a canalizar y y no hay nada más importante que eso en ese momento. Entonces es como que eh, es todo, Sí, sí está sí. bien y es sanador Me imagino que, bueno, yo, eh, la experiencia cercana que tuve, eh, o sea, es como que te abstraes del mundo también, eh, te, te olvidas de la rutina, estás como en otro mundo. Es otra sintonía, sí, exacto. Sí, y la, sí. Danza, la danza está muy ligada a la música, ¿no? Porque, o sea, para para bailar necesitamos de la música y es como que yo, por ejemplo, hace años que con Mary lo hablamos y yo no sabía si mencionarlo o no, yo hice el instructorado de Zumba, eh, hice el básico uno nada más, y en hace un par de años, no seguí, a mí me encanta bailar eh, y, y bueno, y di clases, pero bueno, como es como vos decís, hay que seguir como estudiando, hay que seguir, eh, yo me quedé, me quedé en eso y, y, y no seguí, pero es como muy liberador eh, el bailar y escuchar música y, y que el cuerpo se mueva y, y, y descubrir de, eh, movimientos del cuerpo. Eso, eso, eso es lo, eh, está asociado a la música, pero también está asociado a, lo que, a la música interna de cada uno, eh, porque podés tranquilamente bailar, sin que haya alguna, un, alguna música, ¿no es cierto?, con el, el mismo temple, las mismas emociones y el mismo ritmo que, que va generando tu interior, eh, pero obviamente lo, está súper acompañado de lo que es obvio eh, la, musica, la música en sí, eh, y, y sí, como vos decís, es súper liberador y, y no hay que quedarse, y hay posibilidades todo el tiempo en todas las etapas de la vida de poder bailar cualquier estilo de música, cualquier estilo de ritmo. Eh, yo fui pasando por un montón de ritmos y, y, y eso es lo bueno, que vas viendo, ah, mira en, es, en esta edad, hoy prefiero bailar más esto, hoy prefiero más bailar lo otro, y así va va cambiando, eh, pero siempre encontrando, digamos, esa pasión y la conexión con uno mismo desde el interior. Claro, Yo aprovecho para decir que creo que a varias personas este año lo, eh, quedaron con ganas de que dé salsa, lo, lo dejo nada más flotando <risa> en el aire y la dejo Anita que siga. Sí. <risa> ah, y vamos a hacer un, un paréntesis, bueno, estaría bueno que en algún momento por ahí... Eh, salsa, yo... sí, lo que pasa es que yo doy, muchos, doy un montón de, de disciplinas, yo tengo mi propio estudio de, de, de, de arte, de danza y estoy con un montón de clases en, en, en el espacio, eh, y a veces ya llega un punto que, que decís, bueno, hay que dejar un poco para el resto también, no, no, no puedo hacer todo yo. Claro. Eh, prefiero que enfocarme en, en algunas cosas, hacerlas bien, y porque lleva su tiempo, armar una clase, eh, preparar digamos todas las actividades, de, de, después de lo que es el armado coreográfico, es sí. un montón. Imagínate, sí. ya tengo seis cursos, imagínate que es un montón. Actualmente... <ríe> Estás sí. dando seis cursos, claro, es un montón. Sí. y Sí, sí, sí. A ver, yo en, me... Yo... En el espacio. Claro. En el espacio. Y después sí, sí, doy sí. clases también en otros lugares. Claro. Eh, sí, yo, a ver, yo me volvía loca solamente con las clases de Zumba, no me quiero imaginar con seis, así que... <risa> este... Dania, aprovecho, mira, ¿cómo haces para integrar todas las actividades y cuántas edades abarcás en este claro. momento? Bueno, eh, eh, edades... Como te digo, se puede bailar en cualquier etapa de la vida. Yo particularmente estoy dando clases a chicos. Eh, hoy, este, este año, estoy dando clases a chicos de 8 años en adelante, hasta adultos. Eh, pero bueno, en el espacio donde yo estoy dando clases, eh, en mi espacio, hay, hay actividades desde los 3 años en adelante. Ah, bien. Claro, bueno, esto que de, de las distintas actividades, nosotros estábamos como, <coughs> eh, al principio yo dije, como que vos está, eh, estás con ritmos urbanos, bueno, y, y esto de, de, de, de la gente mayor de edad, ¿no es cierto? ¿Qué le estás dando clases a la gente mayor de edad? Sí, sí, sí. sí. Pero bueno, Pero es por el, por el lado de, de los talleres municipales, estoy con adultos mayores, eh, dando teatro musical Ajá. que vendría a ser comedia musical para adultos mayores desde el lado de la municipalidad y con ellos bueno, es una experiencia que tengo ya este es el tercer año eh, muy, muy diferente a lo que estuve acostumbrado siempre eh, me encuentro con, con niños con muchas ganas de hacer cosas que eh, bueno, pero son grandes y, y, pero con esa misma magia y ese mismo entusiasmo de, de un niño y está buenísimo porque bueno eh, te lleva a, a adaptar actividades desde otro lugar y encontrar resultados buenísimos. ¡Qué bueno! Buenísimo. Bueno, y esto me lleva a otra pregunta que tiene que ver por ahí eh, más general, ¿no? En cuanto a, eh, por ahí más tirado también a la parte coreográfica. Cuando armás uh -huh. un espectáculo, ¿qué es lo primero que creas? Bien. Eh, un espectáculo, a ver, orientame a qué te referís. Claro, a, a ver, bueno, vos est podés hablar desde, yo te nombré que vos estabas en la comparsa del tsunami, por ejemplo, Bien. desde ese lugar, o desde una comedia musical, por ejemplo. Bueno, también he, he realizado repertorios en lo que respecta a la danza moderna, que eso es muy po se, se ve muy poco acá en Pinamar, eh, que es una, digamos, para, como para que se entienda, es un, una obra. Eh, pero en vez de ser teatro, es todo danza y se cu cuenta una historia con el cuerpo y eh, distintas eh, escenas coreográficas. ¿Cómo, ¿Cómo se va armando eso? ¿Cómo se va gestando eh, a ver, partir de una historia? Y eh, en base a esa historia, ¿dónde te va llevando? Es todo un proceso creativo y, y, y que va llevando distintos pasos, ¿no es cierto? Eh, eso te lleva a un estilo de música, ese estilo de música te lleva a un estilo de pasos, Ese estilos de pasos te llevan a contar de, de tal y tal manera eh, tal, tal cosa que quieras demostrar eh, y, y así se va creando. Con de dónde salen los pasos, te soy sincero un montón de veces, no sé de dónde, de dónde vienen todos los pasos. Y bueno, no sé eh, de dónde vienen. Esa es la eh, creatividad. Es, es la musa, es la musa que va bajando. Eh, muchas veces yo les digo, eh, a, a las chicas que hacen el profesorado, porque también estoy dando los que son los profesorados de jazz, eh, que, que se fijen en, en, en los movimientos cotidianos que nosotros hacemos a menudo, eh, desde, no sé, levantarse, lavarse los dientes, cocinar, eh, ducharse, y de ahí van surgiendo un montón, un montón de, de, de pasos, de, de, de secuencias. Movimientos eh, nuevos. Y movimientos nuevos, exacto, desde esas acciones o de inspirarse a lo mejor en, en los movimientos de la naturaleza, en lo que son las olas del mar, el viento, y bueno, así son distintos eh, disparadores que, que te van llevando a, a crear. Claro, bueno, y esto con, con el tema de la creatividad, por ejemplo, siendo director, esta es la sí. siguiente pregunta, siendo director, ¿vos delegás la creatividad de las distintas ramas que componen una obra, una obra sea una obra musical o... ¿O preferís que ejecuten tu idea y creatividad? Bueno, depende del proyecto que se lleve a cabo. Mm. Eh, a, a mí me gusta mucho trabajar en equipo, eh, pero bueno, tengo que saber también... Eh, ¿En quién delegar? Claro, exactamente, mm. ¿en quién delegar y ver la potencialidad de esa persona, en qué, en, en qué sirve más para, para tal y tal cosa, para... Eh, como director voy viendo esa, esas cuestiones, ¿no es cierto? Lo, los puntos eh, que tienen a favor cada, cada gente que va a ejecutar alguna actividad. Porque eh, en el caso, me, en en el caso de, la com, de la comparsa, por ejemplo, yo estoy en, en la dirección de la comparsa de eh, este, acá local de Pinamar, sí. y obviamente tengo una idea central, voy plasmando una, una temática, por ejemplo, y después voy delegando en la, en la profesora, por ejemplo, de Borbado, en que haga su parte creativa con los bordados y diseño en base a la temática que fui que fui denominando, lo mismo con los diseños coreográficos, si tengo a alguien que me ayude eh, en la parte digamos de coreografía, eh, y así, en todo. Claro, y, y esa temática es eh, obviamente va, va modificándose año a año, ¿no es cierto? ¿Es una temática nueva cada año? ¿En lo que es la comparsa? Sí. Sí, sí, sí, sí. Claro. Esto, ya, ya empezamos a trabajar para... Eh, que en realidad se estaba gestando para el 2021, que bueno, pese a esta pandemia no se pudo llevar adelante. Claro. Eh, así que la pasamos para el 2022 y ya estamos trabajando sobre eso. Está buenísimo. Perdón que casi te interrumpo, Dami, pero me encantó lo que decías de... Porque es muy difícil eso que, que contaste de, de tener la idea y poder transmitirla de una manera que sea tan clara que los demás explayen su creatividad... De, de, de una idea, sí. ¿no? Y que, que sea lineal y que todos vayan para el mismo lado, más allá de que vos veas el potencial de cada uno, la bajada de la idea me, me parece no, maravillosa. No sí, no es tan fácil eso, es verdad. A veces eh, uno, bueno, como todo creativo y todo artista, creo, delira, <risa> y se va, pero bueno, tengo la, la facilidad también de, de traerlo a tierra y decir, bueno, estas son las posibilidades, a esto me acerco y estas son las cosas que puedo llegar a hacer eh, y en base a esas cosas, eh, son las limitantes que también les va dando a, a, al resto de las personas que trabajan con vos. Y así, a ver, el proyecto es muy probable que en, durante la marcha vaya mutando. Eh, claro. Pero eso, eso es parte también de, de, de, del proceso creativo y está genial. Claro. Vos sabés que mientras te escuchaba decir eso, eh, y esto de que vos hablabas de que te gusta trabajar en equipo, me, me, me recordó a una de las entrevistas que tuvimos con una cineasta, eh, y que ella hablaba de lo mismo, ¿no? De, del trabajo amigos, en equipo. Son amigos, nombrásela la voz de Flor Cornelia. Flor? Flor, ah, Flor. Sí, sí. De hecho, hoy estuve con ella. Mirá. Ah. Bueno, claro. Estamos, estamos también en un equipo juntos de, de creativos de acá de Pinamar. Claro. Y, y bueno, nada, sí, nos, nos volvemos locos, nos tiramos los pelos porque nos gusta trabajar así y compartir ideas y debatirlas. Claro, bueno, por, por eso mirá que, que lo conoce, ustedes son amigos y más o menos tienen las mismas ideas por por esto del trabajo en equipo, de lo importante que es, de que cada uno tenga su lugar y, y en, en la obra que sea, y, y bueno eh, esto del trabajo en equipo es sumamente importante Y es que como todo siempre, cuatro ojos ven, ven más que dos eh, dos cabezas piensan mejor que una es todo, lo, es siempre... Siempre es más, y hay que tratar de, de justamente apoyarse en esas cosas, ¿no es cierto? En que eh, mientras más seamos, más aporte hay, más productivo es, más valioso es el proyecto. Claro, sí, la confianza sí. también, ¿no? En, en... Sí, obvio, por supuesto, sí. sí. Es fundamental también. Bueno, vamos, te quiero hacer esta última pregunta, a ver, eh, no sé si última, pero por ahí Mary tiene alguna otra para hacerte, pero... Quiero saber, ¿cuál es tu sueño máximo como artista? Oh, bueno, qué pregunta. <risas> <risas> eh, yo creo que sueño máximo, no, no no, sé si en algún momento voy a tener. Soy una persona eh, que no, no, no tengo fanatismo. No, y no tengo, no tengo techo tampoco. Yo siento que siempre voy por un poquito más, voy por un poquito más. Eh, no por el lado tampoco de ser súper ambicioso, sino también... Como que de ser, crece, con, ¿no? ¿en me, vos? me ubico, me ubico donde, donde puedo llegar y, y cuáles son mis, mis... Digamos, hasta dónde puedo estirar mi no. Eh, me arriesgo, porque sé que parte de, de, de alcanzar algo es arriesgándose. Y, y bueno, de hecho, eh, uno de mis logros más importantes es... Este año tengo un espacio cultural propio... Yo empecé cuando llegué en Pinamar con un garage y, y ahí esto fue creciendo año, año tras año. Yo creo que por el empuje que uno le pone, la pasión y las ganas. Eh, y ojo, va muy alejado de lo que el rédito económico que te puede dar porque muchas veces no, no alcanzaba ni para pagar el alquiler, mm. eh, pero satisface el corazón desde otro lugar. Entonces eso fue lo que, digamos, el, el motor y lo que me mantiene. Yo creo que haciendo una síntesis, eh, cuál sería mi sueño artístico alcanzar, es mantener esta pasión viva todo el tiempo que se pueda, eh, y acordándome justamente de que eh, los logros se van dando cuando se sienten con el corazón. Me parece perfecto. Sí, este, ¿Se puede decir entonces que, bueno, que por ahí para modificar un poco la pregunta, esto de eh, cumpliste algún sueño? Calculo que, con tu respuesta, eh, Muchos, el, ¿no? el tema de, de, de tener tu espacio como lo tenés hoy... Eh, sí, ese, pero, es, pero a lo que voy es que no me quedo acá, digamos. Claro. Eh, voy, digamos, si bien ahora tengo mi espacio, voy por otras cosas y, claro. y van surgiendo y, y yo Porque creo que hasta no alcanzarla no paro. La creatividad misma no te lleva, Dami, <risas> la creatividad misma hace que, que todo el tiempo te surjan cosas, ¿o no? Sí, claro, tal cual, estoy eh, muy inquieto en ese sentido. Tengo sí. el niño que explota para todos lados. <risa> sí, sí, bueno, por ahí no ponerle nombre de sueños, sino metas, objetivos, eh, es como ir cada día eh, la mente que vaya que vaya con sus ideas y creando cosas nuevas. Claro, pero sin perder, sin perder esa magia, esa pasión de, de poder disfrutarlo y vivirlo y sentirlo. cuando lo haces por otra cosa, si es por dinero o por otra cuestión que no está vinculada por o por la obligación o por lo que sea, no estás no lo disfrutas. Ahí ya no va a formar parte de un sueño eso. Claro, sí. Me haces pensar también. Yo estoy vos vas hablando y yo voy. Porque también. Eh, que creo que nos debe estar pasando a todos lo mismo, ¿no? Cuando escuchamos a alguien hablar de, de su pensamiento, nos hace reflexionar a nosotros también. Y me parece que cerrar con eso es lo más importante, no perder la pasión por lo que uno hace, porque eso hace que la vida de cada uno sea maravillosa. Así que ¿Cuál? me alegro mucho de que tu vida sea maravillosa. Cuando sí. subo al escenario, eh, tengo nervios todos, todo el, todo el tiempo yo eh, bueno. digo ay no, no no no me animo no me animo y el día que no siento esos nervios no me subo más claro, no. es que está eso está ligado con con la pasión no es cierto con hacer las cosas del corazón tal cual, el corazón tal sí. cual. bueno tal gracias cual. gracias por por ese último mensaje así me, me encanta cerrar esta nota nos encanta cerrar esta nota con con ese mensaje eh, bueno me alegro Así que, bueno, vamos a ir cerrando, hay un montón, vamos a quedar igual... Eh... Todos conocen a Dami, eh, lo vamos a decir, su academia es Danzarte, pasen porque hay un montón de actividades increíbles, pasen a conocer el espacio que está maravilloso, muy bien montado, con mucho amor. De hecho, nuestro operador fue y es, o fue o es, está ahí, bueno, eh, eh, fue, fue... Alumno eh... tuyo, Dami. Estamos acá con Hasta. Mati, sí, ha hecho varias cosas, nos contó que hizo comedia musical, ritmos urbanos... ¿Alguien? Con Mati, ¿cómo es tu apellido? Hola, hola, ahí se me escucha. Fragoa. Fragoa. ¡Eh, Mati! Ay, espera, ¿cómo estás? Estoy bien. Mati <risa> es nuestro operador. Estrella. Mati, le estamos esperando, tenés que volver. Un grosso, Mati, <risa> la verdad es que sí. ¿Tiene talento? Sí, mucho, mucho talento. ¿Quién que no? no, que no, ¿no? Lo todos, todos tenemos, ¿no? Un, hay que desarrollarlo, hay nada más. Sí, hay que sacarlo afuera. Hay exacto exactamente bueno dami te mandamos bueno, muchas gracias por, por esta nota estoy súper agradecido la verdad que está buenísimo que se pueda conocer un poquito de, de, de los artistas que tenemos acá en nuestra ciudad eh, por lo menos escucharlos desde, desde no no publicando o no haciendo publicidad de algún espectáculo de alguna actividad que estén realizando sino escucharlos también eh, desde su ah. persona, qué piensan y demás, me parece fantástico. Así que súper agradecidos porque me tengan en cuenta, digamos. Muchas gracias. Gracias, Dani. gracias, gracias, Dami. Y bueno, seguimos en contacto para, bueno, futuras eh, Charla, muestras, sí. cosas que nuevas que vayan surgiendo. Por supuesto, están todos invitados a conocer el espacio. Que gracias. Si me permiten, lo digo, está en Eneas y esquina del Cazón. Eh, ahora en este momento está funcionando con actividades de, de, de disciplinas en, en lo que respecta a clases. Eh, pero bueno, a futuro, cuando todo esto, esta pesadilla pase y se permita, eh, va a estar abierto para exposiciones, eventos y, y cosas lindas para, para poder compartir con la sociedad. Arte y cultura. Así que, Arte y cultura. Así que bueno, gracias, chicas. Gracias Un, besote, Dami. Un beso grande. Un beso.